Hola gente, estamos acá en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Hype Sí gente, ya tengo cuenta premium. Básicamente si se preguntan que por qué tengo este nombre de mi cuenta no premium en mi cuenta premium, es porque, porque básicamente eh, me puse el nombre de mi cuenta no premium y lo que pasó fue que me que como que no sé convertir mi cuenta no premium en una cuenta premium. Es como confuso pero bueno, es así. Pero bueno, vamos con las partidas Y yo no sé por qué estoy haciendo acá un concurso, Pero bueno, vamos con las partidas de Bedwars Y pues bueno gente, acá estamos en la partida Y pues eh, espero que nos vaya bien en la partida Y que la ganemos y que sea un buen GG Obviamente, pero bueno okay. Si se pregunta que pues, ¿qué es el nivel 4 Es pues, porque... Hypixel hace 3 días, 4 días. Como que no he jugado mucho Hypixel. Pero ahora voy a Viciar ¿verdad? Ok, vamos. Vamos a ir a por el rojo porque acá en Hypixel hay que luchar para que te den, más, ¿verdad? Porque te den más experiencia. El rojo no sé qué pasa con el rojo, pero los rojos siempre luchan a los azules, pero ahora es el combo de, de que los azules luchan a los rojos. Parece que este rojo no. Parece, parece, parece. Yo no digo nada, pero parece. Ok, vamos allá, a ir a poner. Mira, es que mira, es novazo, es novazo. ¿Y qué skin tiene? ¿Qué skin tiene? Parece que tiene una skin de un Alex. Sí, es un Alex. Es un Alex, no. oye ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y, y! Oye, ahora. Habla de la chip con esos hacks, Alex. Corre, corre, corre, corre. Habla de la chip con esos hacks, Alex. <ríe> ya soy tóxico hasta en cualquier servidor. <ríe> Dios mío. Ok. Le vamos a ir de nuevo y lo vamos a ver si no te lo qué viene a hacer el men qué viene a hacer el el, el guachín? Ey, eso es que no para nada bueno es que para qué se compra espada de, de hierro bueno no le tiene espada de madera bueno ardo hago qué sé que le expongo todo que ni que no se vea yo sé que hago 15 Que no sé, porque cuando salga el pixel client llegaba a 15 Dale, vení ¿Vení o quieres que vaya yo a por ti? mira que, que tiene bola de fuego Yo digo que esa bola no te va a servir de nada, ¿verdad? No te va a servir de nada esa bola No se va a tener paro de empuje Genial Malísimo que... ¿Por qué se pone en paro de empuje si no le va a servir de nada? O sea, le va para empujarme, pero para nada más para y matarme, pero... no, para a las camas y nada, eso ¿para qué para a hacer el palo? si sí, el palo no quita nada el palo no quita nada, bro creo no para que se comprando ese palo a menos que el palo quita algo, pero no quita nada Para... Si, si, si, si, o ¿no? sí, ¿por qué no uso Lunar? O sea, yo sí uso Lunar todo, todo, todo el rato con Lunar, con el Lunar Client Pero para grabar con el Lunar Client me baja muchas veces Entonces, tengo que grabar con el Batmob Para que no me baje tantos veces Y que no sea un video tan malo. Vení, vení, vení, vení No, tú no me vas a tirar, tú me a tirar, no me vas a tirar No me vas a tirar, guachín oh, sí me tiras, a mí no me, acá nadie me tira ahora voy a ir a poner de una como que no, no lo quiero solo quiero bloques, bloques, bloques a ver, vamos no me interesa que me rompan la cama, total la gente de Hypic no suele ser tan buena. Hay algunos que son buenos, pero hay otros que no. O sea, el es nivel 4. Por eso la gente es tan mala. Bueno, ahí, ahí me es un menso con volmen GG. hace <ríe> como que si la partida hubiese terminado. Es el... A ver, le vamos a ir de nuevo. O sea, el mente creo que tiene buen pin, pero... No sé por qué, pero con el Batmob como que no me deja ver el, el pin. Me dice uno, nomás. high Hypixel, pero no te sé si me deja. Pero Hypixel como que me dice todo el rato uno. En el, en el universo, ¿no? Creo que puedo chat el antichil de Hypixel, no sé. No estoy seguro. Bueno, bueno. Vení, vení, vale. No pues sabes hacer esto. Pero es que es malísimo Mira para, Igual es bueno Pero haciendo combos Pero para construir Una chip. Vení. Pensé que lo iba a tirar Te lo juro Pensé que lo iba a tirar Pero bueno no lo tiré A ver, vamos luego, vamos luego A ver, me voy a comprar protección 2 para que no me quede atormento porque también hace unos combos Muy buenos Pero yo hago mejores <risa> Dale, venid ven, ya no te tengo miedo Mito por mí, pero con la cara destapada Es que me carga porque viene sin nada, me viene sin nada y por eso lo mato tan rápido y como que no sé, no me hace una batería tan buena. Dale, bañamos En igual de potencia la cama que yo. <risa> y el gris le va a estar chetando con pues, cosas de diamante y todo eso. Pero a mí no me interesa. Total. Yo creo que no es tan bueno el gris. Dale, bien. Bien, total. Que bien. el men piensa que me va a ganar altura, pero no es así. O sea, no es así. Bueno, Gigi. Bueno, el men al menos ya no tiene cama. Así que ahora quiere venganza. venganza ¿no? vale. que venga nomás que, que venga yo, yo le doy la venganza tal no me entere que le gane, que lo mate pero bueno vale que venga como que no quiere venir por el otro lado ah, me quiere venir el gris me va a venir el otro okay, okay. vamos a ir a por el pensaba que el gris tenía cosas no. Vale, ven. Ven. No tengo nada, no tengo nada. ¿no? Puede es que sí tienen algo. Malísimo, ¿ves? Es que. ¿ves? Sí, ¿eh? Es un que... malísimo. malísimo. No, pero no me no hago pinche madre. En Computadora. ahora. No tiene nada, no tiene nada. ¡Muerte! ¡Muerte! No, no, no, no, no, no, no, en cama. Yo estoy en la casa, que... me no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ok, acá viene el blanco y ojalá que no me venga el gris. Me está peleando, por favor. Ven, ven. Ven. Puta, qué manco! ¡Bota, manco! ¿Y quién es otra más? No mames, me sigo mirando, me viene otro No, muérete No, muérete Cállate. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre ¡Corre! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Muérete! ¡Sí, sí! ¡Toma! GG GG, gente, <risa> pero bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado y que le den like porque esta partida fue muy épica. Pero bueno, sin nada más que decir, yo me voy. Adiós.